Bueno, la idea de, fácilmente este convenio Marco, es que el Gobierno Provincial ofrece este organismo, que es el organismo del Ministerio de la Justicia, que permite eh, abordar el tema de violencia de género como acceso a la justicia. No, este, es el primer, este fue creado en el centro con esa finalidad, porque la ley 26.485 está específicamente determinada, cada ministerio lo que debe hacer. Y faltaba en el Ministerio de Justicia este tema del de acceso a la justicia, lo que significa que cada municipio va firmando este convenio tiene la posibilidad de ingresar a la plataforma del centro y así recibir el acompañamiento y la coordinación del trabajo por el centro de atención integral. Eh, lo, lo importante aquí también es que llevamos una estadística real la estadística real implica que muchas veces eh, la víctima consulta con ustedes y a su vez consulta con el centro ustedes consultan con el centro y van eh, viéndolo porque no todos los casos son judicializados sino son más bien algunos son que necesitan apoyo psicológico algunos Piden a con, eh, consejo, otros van por una parte penal, otro una violencia psicológica, otros una violencia interfamiliar. Y eso lo determinan entre usted en el trabajo, coordinado con, los, con ellos que son especialistas. Eh, también este convenio marco implica capacitación. La capacitación nosotros tenemos firmado con varias eh, entidades como la Universidad de, de la universidad de medicina la facultad de medicina la facultad de derecho eh, eh, los lo SAT y cap y con los hospitales de tenemos también con el colegio de abogados es decir que tenemos con una serie y con el anja que es la asociación de mujeres judiciales Argentina que para mí y para nosotros eh, es la, la mejor entidad que capacita en todo el país sobre estas temáticas entonces, al incorporarse con, esto, con esta firma de convenio, eso permite tener ese trabajo y esa posibilidad de acceder a esos, digamos, beneficios. Pero además también se firma en el marco del de convenio que se firmó con el presidente de la Nación, que es eh, una Argentina sin violencia contra las mujeres. Hay un punto que está ahí especificado donde... Debe trabajar el gobierno nacional con el provincial y el provincial, sobre vez con los municipios, eh, en, este, en esta temática que nos está preocupando a todos. Lo que nosotros vamos a hacer ahora, la doctora le va a explicar más técnicamente a todos ustedes cómo va a trabajar ella, la coordinadora del centro, la, la doctora Aguirre Joven, la que le secunda a ella. Y, y bueno, vamos, vamos a ver cómo. Le vamos a presentar el video, le vamos a presentar la plataforma para que vean ustedes qué es lo que estamos haciendo y qué, lo importante que sería el trabajo coordinado. Bueno, buenos días. Entonces, la coordinadora a cargo del centro, el centro ofrece una atención interdisciplinaria y respaldo a los municipios a partir de la firma del convenio. Esto quiere decir que cada municipio debe contar por lo menos con un abogado, un asistente social o un psicólogo, en la medida que puedan, si pueden con los tres mejor, y el centro les sirve de apoyo para hacer interconsultas y guiarlos para la atención personalizada de las víctimas de violencia de género. Eh, nosotros atendemos a través de una línea telefónica gratuita las 24 horas, pero por ahí eh, hay momentos o día, horarios en el día de que se nos dificulta a nosotros la presencialidad y hay casos que necesitan que la, desde el centro se hagan presentes o desde el municipio se hagan presentes. Nosotros acompañamos al, al municipio y el municipio hace marca presencia con la víctima y lo vamos guiando en lo que es la parte jurídica. A su vez le hacemos la contención psicológica que por el momento la estamos haciendo eh, a través de videollamada. Si ustedes tienen psicólogo, mejor porque entonces van conteniéndole a la víctima en situaciones eh, graves y bueno y de acá nos hace, hacemos las presentaciones en, o sea ustedes okay, están cerca, relativamente cerca a la primera circunscripción, así que hacemos las presentaciones con el patrocinio letrado de abogados. Dependiendo si es en la parte civil, se si necesitan la medida cautelar de eh, perimetral, prohibición de acercamiento, la exclusión del agresor y el retorno a la mujer a la, al, al hogar. Eh, en materia penal, en el caso de abusos también, que configuran violencia de género, nos constituimos como creyentes conjuntos en, en el foro penal y hacemos el acompañamiento hasta la sentencia final. Eh, ya tuvimos varios casos de, de abuso sexual que por ahí es de un procedimiento un poco más largo, más complejo y bueno, hasta ahora venimos trabajando bien. Eh, lo que queremos que sepan es que tenemos el acompañamiento permanente, nosotros ahora lo vamos a agendar en, un, en el teléfono de atención gratuita las 24 horas, entonces cuando se comunican el personal asignado de cada municipio con el centro a los fines del asesoramiento, eh, ya salta directamente, va a Loma de Vallejo o municipio El Sombrero, entonces ya nos tenemos identificados. Además, el convenio ofrece un sistema de seguridad que se adquirió cuando nació el centro, hace dos, casi dos años, que es el sistema de dispositivo de tobilleras duales, que es en los casos de dictado de medida perimetral de prohibición de acercamiento, donde el agresor insiste en continuar con acercarse a la víctima. Entonces, en esos casos se les ofrece desde el centro la posibilidad que se les ofrece a los juzgados de paz, una vez que llegan a la localidad, Sería bueno acá una reunión eh, con la comisaría, el juzgado de paz, para que estén al tanto de las medidas de seguridad con las que ustedes cuentan a través del Ministerio de Justicia. Y son tobilleras que eso sí ya vamos colocando desde acá, nos trasladamos hasta el lugar porque se colocan en el juzgado. Y consiste en dispositivo que se le da al agresor, y el mismo dispositivo se le da a la víctima y el agresor se le coloca una tobillera. Esta tobillera que va a permitir que desde el centro de monitoreo del, de nuestro centro puedan controlar en el perímetro de prohibición de acercamiento el, el trayecto tanto de la víctima como del agresor. No es un castigo al agresor sino que es solamente para fiscalizar el cumplimiento de las medidas cautelares y muchas veces eh, también es en beneficio del agresor porque la mujer es la que está con una patología que ...necesita contención y tratamiento para no acercarse al agresor... ...y traerles, ocasionarle más problemas de que... ...ya le ocasiona el hecho de ser excluido de su casa. Y bueno, todo esto se va, todo lo que se registra... ...queda en una plataforma de los movimientos... ...así que en caso de que una denuncia por desobediencia judicial... ...contra el hombre y en este caso contra la mujer... ...porque también hoy se están dictando prohibición de acercamiento... ...de la mujer hacia el agresor hace plena prueba en un proceso o sea que no tendría que estar probando quién se acercó a quién porque ya esto queda eso. O sea, queda, eh, sí, todos Ahora, los trayectos uno pide un informe al centro monitoreo y queda allá, inclusive ya le va avisando si tiene baterías bajas que puedan agarrar la batería si es que se está quedando sin batería la tobillera ya va advirtiendo con tiempo todo posible movimiento también del agresor para poder disuadirlo o de la víctima para disuadirla también de que no se acerque o que está el agresor cerca y bueno es un sistema muy seguro que hasta ahora viene funcionando muy bien tiene dos chips así que en los lugares por ahí que se dificulta la señal de, de internet eh, o de telefonía este pasa de una banda a otra inmediatamente para que no se queden sin señal bueno y en el caso de que no se no se tenga contacto con la víctima del agresor inmediatamente se comunica con el 911 la misma víctima, nomás ya, no hace falta que se comunique con el municipio, la víctima se pone en contacto con el Centro Monitorio, el Centro Monitorio llamado 911, que depende del Ministerio de Justicia de Seguridad, y activa el protocolo ya, de, y deriva, a la comisaría para que se dirija un móvil policial a la casa del agresor y de la víctima. O sea que es muy seguro. Y bueno, y como le decía el doctor también, eh, bueno, en el centro tenemos una plataforma a la cual van a tener acceso las personas a las cuales ustedes van a designar, no sé si van a ser asistentes sociales o abogados en el cual van a ir cargando todas las personas que se acerquen por una consulta o una atención por violencia de género, las van a cargar y se le hace un seguimiento entonces desde cualquier lugar, sé, pues nosotros podemos ir viendo también cu eh, cuáles son los tratamientos o cuál es la atención que recibe esa persona. Esta carga nos permite todos los meses contar con datos estadísticos fehacientes de víctimas que fueron atendidas por violencia de género en toda la provincia y a ustedes dentro del municipio a nivel local en el municipio, ¿cuánta atención tuvieron en materia de violencia? Acá también nosotros la pandemia nos hizo idear cosas como por ejemplo con la gente de informática que maneja Darío Guay eh, él hizo una, un link donde puede, puede también en caso de no venir acá y hacer la denuncia directamente, un QR que se, al poner el celular va directamente a la página de este QR. Este QR que si ustedes lo escanean ahora con su teléfono no sé si tienen el, el escaneo, teléfono a mano a ver, ¿Y la Bueno, que va a tener en si lo escanean con la cámara fotográfica van a ver cómo lo predireccionan a una página oficina, de Entonces el... viene la ver que lo escanean y después ya ya lleva, lleva. la denuncia pues, Eso llevamos uno cada ya se les está dando toda la información y si necesitan también, le vamos a brindar.